Mujeres asesinadas, violadas, fíjate al respecto. Hagamos realmente conciencia, compañeros. Hagamos realmente despertar en el pueblo mexicano. contradicciones del capitalismo, este sistema económico destruye sus dos fuentes de riqueza, que es la naturaleza y el ser humano. Seamos nosotras las mujeres y los hombres de la clase trabajadora, que nos, quienes tomemos en nuestras manos las riendas de la vida.